Hola, hola, hola, estoy en Quito, en una escuelita y vamos a hacer un show navideño con juegos interactivos y lo van a ver todo hoy a través de este lente que nos visita También recibimos a Diego Recicado con sus canciones y sus dinámicas. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias. Creo que faltó un poco más el aplauso para el payaso Tilico. Un aplauso, por favor. Si me han visto antes, yo sí si le he visto al payaso Tilico antes. Lo que yo tengo aquí también es una guitarra, pero yo he traído el día de hoy una guitarra eléctrica. Yo me llamo Diego Reciclado y yo tengo un grupo de música que se llama Diego y los Gatos del Callejón y nosotros hacemos... ¡Qué bonito! ¡Cántelo, cántelo! ¡Eso! ¡Como! a matar Qué bonito, buenas al niño ¡Y quién sabe el me en el coro! veis en si color, me veis en caja, me de buen humor Y así se ríe la a. Y así se ríe la e. Pero ríe más la I. Porque se parece a ti Y así se ríe la o. Pero no ríe la e. Que vivan los niños y las niñas